Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia De Lee y comenzamos hoy con el módulo número uno de este nuevo curso de creación de contenidos orientados a la venta. Porque sí, no quiero que simplemente inviertas tiempo en crear, crear y crear contenido, sino que realmente todo ese contenido que vas a publicar en tus redes sociales, en tu página web, en tu lista de email marketing, te ayude a generar más ventas, con tu negocio, que ese contenido educativo, ese contenido útil que estás creando, te ayude a rebatir objeciones, a acercarte a tu cliente, a ganar la visibilidad que necesitas para que las personas quieran hablar contigo y quieran trabajar contigo. Así que dentro de este curso, que va a constar de cuatro módulos, vamos a ver cómo crear contenido de forma estratégica que te ayude a generar más ventas. Espero que... No te pierdas ninguna de estas clases y para ello te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas aquí a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para recibir un aviso cada vez que haya un nuevo video por aquí. Dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, este es el primer módulo de este curso de creación de contenidos orientados a la venta y... En este vídeo lo que te voy a contar es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para crear contenido que te sirva para monetizar tu presencia online. Por lo general cometemos muchos errores y uno de ellos es, bueno, voy a empezar a publicar contenido día sí, día también, pero sin tener ninguna estrategia, sin tener en claro por dónde voy a orientar ese contenido, si realmente sirve, no sirve, me ayuda a conectar con mi audiencia, me ayuda a generar más ventas y este es un problema muy grave y un motivo por el cual estás perdiendo mucho tiempo y por lo tanto también, evidentemente, dinero con tu negocio. No es cuestión de me pongo a crear contenido porque sí publico lo primero que se me viene a la cabeza, sino de tener una estrategia, de tener objetivos definidos, de saber a quién te diriges. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a publicar contenido o antes de empezar a abrir Cuentas en redes sociales o en distintos canales que vayamos a utilizar. Quiero que sepas que dentro de este curso no solamente te voy a hablar de contenido para redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, eh, TikTok, que es como la red social de moda del momento, sino que también vamos a hablar del blog, vamos a hablar también del email marketing, vamos a hablar también de comunidades si tienes, por ejemplo, un grupo dentro de Telegram o dentro de WhatsApp. Porque eh, la creación de contenidos muchas veces la asociamos con simplemente las redes sociales, pero en realidad va mucho más allá de las redes, ¿no? Entonces yo siempre digo que tenemos que tener una estrategia que sea omnicanal, no podemos depender solamente de las redes, de que Mark Zuckerberg un día decida cerrar Instagram, nos dé menos visibilidad en Facebook, sino que también tenemos que tener canales en donde nosotros tenemos el dominio, como es por ejemplo nuestra página web, nuestro blog, nuestra lista de email marketing, ¿vale? Así que por eso te voy a hablar de estos distintos canales y cuando me refiera a canales, estoy hablando de todos, de todos ellos. Entonces, primer paso que tenemos que tener en claro es definir quién es nuestro perfil de cliente ideal, quién es esa persona a la que queremos llegar para, en función de ello, establecer cuáles van a ser esos canales que vamos a utilizar, como comentaba antes, por ejemplo, dentro de estos canales podemos tener un grupo de Telegram o un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, dependiendo del perfil que tenga mi cliente y de la red que utilice más mi cliente, voy a definir si creo un, el grupo en un lugar o en, el, o en el otro. Voy a definir si me interesa, por ejemplo, crear contenido en YouTube. Si es que tengo un contenido eh, educativo, por ejemplo, y sé que mi audiencia consume YouTube. Si en cambio buscan contenido simplemente en Google y no son de consumir vídeos, eh, me puede llegar a interesar mucho más crear contenido para mi blog y estar alimentando mi blog. Lo que quiero que tengas en cuenta es que quizás en este momento estés pensando, bueno, mi cliente eh, lee blogs, mi cliente está en WhatsApp, mi cliente eh, se suscribe a listas, mi cliente está en Instagram, está en Facebook, está en TikTok, está en Twitter, está, bueno, en todas las redes. Entonces voy a abrir cuentas en todas las redes para llegar a más personas. Este es un grave, grave, grave error, salvo que tengas un presupuesto alucinante para marketing y puedas delegar toda esta estrategia en una persona o una agencia para que te lleven todas estas redes sociales. Sinceramente, tener eh, actualizadas esta, toda esta, esta cantidad de canales es muy complicado. Cada uno de los canales tiene un... Eh, tono de comunicación, tiene que tener un tipo de contenido y no puedes publicar lo mismo en todos sitios. Entonces, si estás pensando en abrir cuentas en redes sociales para crear un solo contenido y distribuirlo por todos lados, ya te digo que es una mala idea. Es mucho mejor que te sientes y que pongas tu foco en aquellos canales en donde ya tienes quizás una comunidad donde ya has estado trabajando, creando contenido, donde sabes que está tu cliente y que vas a pod poder monetizar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos desde, desde el principio en definir cuáles son esos canales que vamos a, a utilizar. Si vas a hacerlo tú solo, te recomiendo que elijas dos, tres canales como, como máximo y a medida que estos canales vayan rodando, que tengas bien definida el tono de comunicación que vas a utilizar en cada uno de ellos, podrás ir abriendo nuevos eh, espacios. Ahora quiero lanzar un podcast, ahora quiero abrir un canal de, de YouTube, ahora voy a empezar a hacer esto, ahora voy a empezar a hacer lo otro, ¿sí? pero no quieras empezar desde el principio con todo a la vez, porque es uno de los motivos que hace que luego lo abandonemos todo, que digamos, esto no me está dando resultados, estoy invirtiendo muchísimo tiempo y finalmente no estoy consiguiendo nada. Así que vamos a elegir bien, ¿Cuál es ese canal a donde está nuestro cliente ideal? Esa persona a la que queremos llegar. Y en función de ello, sí que vamos a empezar a hablar de qué contenido voy a crear. ¿Cómo voy a empezar a crear el contenido? Aquí uno de los, de los problemas ¿no? que, que veo más eh, habituales, ¿no? Es, eh, o de los errores, mejor dicho, más habituales que veo, es empezar a crear temáticas de contenido, decir, bueno, voy a compartir contenido-valor, contenido-valor, contenido-valor, contenido-valor, contenido-valor, y eh, nos olvidamos de que Dentro de nuestro contenido, por un lado también tiene que haber eh, contenido de venta y por otro lado que esa estrategia de contenido tiene que estar alineada con los objetivos que nosotros tenemos dentro de nuestro negocio y que por lo tanto tiene que responder a lo que necesita el negocio en cada momento en el que estamos. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que sabes qué canales vas a utilizar, sabes a qué cliente te diriges, tienes que crear un plan de comunicación en el cual puedas volcar qué es lo que voy a vender y qué objetivo de venta tengo cada mes. ¿Por qué? Porque esto te va a dar la clave de qué tienes que hacer en los canales que vas a utilizar para la comunicación. Si yo quiero vender más consultorías este mes, no tiene ningún tipo de sentido que esté creando contenido que quizás está dirigido a mis clientes de el programa de, de mentoría. Si yo quiero vender más programas de, de mentoría, no tiene sentido quizás que esté eh, hablando de cuáles son todos mis servicios. Tendría que poner el foco en qué voy a vender. Para ello, lo que yo te animo es a que te estructures un pequeño calendario de lanzamientos y digas, bueno, este mes voy a vender esto, este mes voy a vender esto otro, eh, estos 15 días me interesa vender esto... Eh, está esta fecha especial en concreto, por ejemplo, si te apetece hacer algo en concreto por algún motivo o por la estacionalidad de, de, tu, de tu negocio, te interesa hacer determinadas acciones, como por ejemplo, bueno, septiembre, arrancan las clases, todo el mundo lanza dentro de eh, lo que es mi sector, voy a lanzar algo especial, un nuevo programa, bueno, todo esto lo tienes que tener en cuenta, llega una fecha especial, puede ser eh, Navidad, puede ser el Día de la Madre, estas fechas también las tenemos que tener en cuenta si nos interesa también vender algo en concreto en esos momentos. Eh, en este momento eh, voy a lanzar determinado servicio al que llevo dándole vueltas durante mucho tiempo y me interesa venderlo. Bueno, como verás, si te haces este calendario, puedes ver qué es lo que tienes que ir creando de contenido en cada momento para poder saber eh, qué es lo que vas a, a publicar, por qué. Porque si yo mañana te quiero vender esto, ya tendré que estar hablando de eh, esa temática de contenido, tendré que estar generando conciencia, tendré que estar contándote por qué necesitas y luego te lanzo el producto o el servicio que sea que te quiero vender, ¿vale? Entonces, para que veas, no es cuestión de ¡pum! me tiro a crear contenido enfocado en los dolores de mi cliente y ya está, sino que tengo que tener bien definido. Y quizás también tengas distintos perfiles de clientes ideales dentro de tu, de tu negocio y por lo tanto tendrás que tener definido cómo vas a comunicar todo lo que ofreces enfocado a tus, a tus clientes en general y cómo luego vas a desgranar, desmenuzar esa comunicación para ir tocando los puntos de dolor, los problemas y las soluciones que tú ofreces para cada uno de esos clientes, ¿sí? Entonces, eh, para ponerte un, un ejemplo de esto último que acabo de decir, te voy a poner mi propio ejemplo. Yo vendo formaciones de venta, pero no eh, tengo clientes que estén todos en el mismo punto. Tengo el cliente que está empezando, el cliente que acaba de emprender, está dando sus primeros pasos, quiere comenzar a conseguir sus primeros clientes. Y al que, evidentemente, le tengo que hablar de la importancia de aprender a dominar la, la venta, estrategias de venta, estrategias de marketing, cómo ganar visibilidad, etcétera, etcétera. Pero luego tengo el cliente que ya lleva años vendiendo y que lo que quiere es mejorar o quiere capacitar incluso a su equipo. Es un directivo que tiene un negocio y ha estado haciendo llamadas una a uno le va bien, pero ahora no tiene tiempo para ponerse a... Eh, formar a su, a su equipo, a buscar eh, una persona que le ayude con la parte comercial y por lo tanto quiere que yo me encargue de esto. Como verán son dos puntos totalmente distintos. Evidentemente están unidos por eh, un mismo interés que es el, de, eh, el tema de las ventas, pero... Uno sabe vender, lo sabe hacer y lo quiere delegar y quiere que yo me encargue de formar a esa persona y otro es un emprendedor que quiere aprender él porque no tiene ni idea de, de ventas, ¿vale? Entonces, la conexión, el tema a hablar es lo mismo, mi objetivo dentro de cada red o dentro de cada canal es el mismo, que es el demostrar que yo sé acerca del de tema de, de ventas, que yo... Puedo formar a personas en ventas, pero tendré que hablarle y tocar distintos puntos. No es lo mismo la persona que no sabe qué hacer y que se le va la voz cuando tiene que sentarse frente a un, un cliente y decirle te voy a cobrar tanto por este trabajo o mi producto vale esto, que la persona que esto lo tiene rodado y no tiene ningún problema en decir yo cobro 100.000 euros por determinada eh, consultoría conmigo de, de una hora, la quieres o no la quieres, ¿vale? Entonces, como verás, estamos hablando de un problema eh, bastante en, en común, pero también a su vez bastante diferente, son perfiles totalmente diferentes y hay una temática que sí que engloba todo. Entonces, dentro de mi red, evidentemente, voy a trabajar este tema, pero desde distintos ángulos y definiendo en qué momento me interesa evidentemente, dirigirme a cada uno de estos públicos, ¿sí? Entonces, para recapitular e ir resumiendo. Primero, tienes que tener en claro quién es tu cliente ideal. Esto es fundamental y es uno de los errores por los cuales nos lanzamos a crear contenido y realmente nuestro contenido no convierte porque no conocemos a nuestro cliente ideal y conocer a nuestro cliente ideal no es imaginarme cómo me gustaría que sea mi cliente ideal, sino todo lo contrario. Es haber trabajado con personas, haber hecho un estudio de mercado y haber analizado lo que realmente las personas que me han pagado, están dispuestas a pagarme, quieren de mi producto o de mi servicio. En función de ello, elegir los canales adecuados, los canales que voy a poder monetizar mi presencia. Una vez que tengo esto, sí, pienso en pilares de contenido, cuál es la temática central que va a abordar a todos los canales y qué objetivo voy a tener con cada una de ellas, qué objetivos tengo a nivel económico con mi negocio y qué me interesa vender en cada momento y en qué fechas en concreto voy a hacer esas ventas en concreto o esas acciones en concreto. Y luego sí empezamos a crear contenido. Tenemos que crear contenido educativo, tenemos que crear... Contenido que nos muestre como una autoridad, tenemos que crear contenido que muestre que somos una persona confiable, tenemos que crear contenido que inspire, contenido que divierta. Ya también cada marca decidirá qué, eh, qué tipo de contenido va a primar en, dentro de, de su cuenta. Habrá cuentas que tengan mucho contenido de humor y poco contenido educativo. Y cuentas que tengan mucho contenido educativo y cada tanto algún guiño eh, de humor. Ese, por ejemplo, vendría a ser mi caso dentro de mis redes sociales. Puedes encontrar muchísimo contenido educativo y cada tanto hay algún chiste, algún, algún meme, algún post un poco más gracioso eh, y, y demás, ¿vale? Entonces, una vez que tienes esto, esto definido sí que puedes comenzar a crear ese contenido que vaya resolviendo las objeciones de tu cliente, que vaya eh, tocando esos distintos puntos de dolor, contenido de venta, que las personas sepan cómo pueden trabajar contigo, contenido que sea útil para, para ellos, contenido que los ayude a entender por qué es importante esto que les estás contando o cómo pueden hacer determinada cosa y a también tomar conciencia de que te necesitan, que quizás el pasar de ese punto A a ese punto B al que quieren llegar es mucho más sencillo si lo hacen contigo o si directamente lo delegan en ti dependiendo de lo que sea que tú estás ofreciendo, vendiendo en cada momento en concreto, ¿vale? Entonces, crear contenido... Eh, quiero que quede claro, como decía al principio de este vídeo, que no es me siento, me pongo a escribir, me pongo a crear contenido, me pongo a crear reels, me pongo a bailar y a señalar cartelitos, me pongo a escribir posts publico, eh, hablo un poquito de lo que sé, doy tres consejos de esto del de lo otro y ya está, sino que primero tiene, tienes que tener todo esto trabajado, todo esto lo tienes que tener aterrizado y tienes que tener claro hacia dónde vas si no... Estarás todos los meses creando contenido al tuntún y luego dirás es que las ventas no llegan, es que la gente no se interesa por lo que estoy, estoy haciendo. No, el problema está en que no tienes una estrategia y no estás siendo eh, evidentemente tampoco valga la redundancia estratégico para crear tu contenido y por eso no estás viendo Resultados, por eso estás invirtiendo un montón de tiempo en escribir blogs, en eh, crear contenido en formato de vídeo, en publicar contenido en Instagram, en estar en distintas eh, crear una comunidad, pero que nadie reaccione e interacciones, porque no tienes claro qué es lo que quieres conseguir y vas creando contenido y publicando sin eh, ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de objetivo, sin un plan de acción claro que es fundamental para que el contenido, como decía al principio, y cuál es el propósito ¿no? que tiene también este curso, esté orientado a la venta, te ayude a convertir eh, a esas personas en clientes para tu negocio. Así que siéntate, tienes tarea... Aterriza todo esto y no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube porque la semana que viene tienes el módulo 2 de este curso de creación de contenidos orientados a la venta. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo y me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube, leer tus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias o lo que sea en los comentarios. Chao, chao.